¿Cómo quieres que te quiera ir a ¿Ah? puedes decir... R... Día de hoy, bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos a dos invitados muy muy especiales Somos Chunalei y estamos viviendo juntos en... Corea, Corea. <risa> Para el video de hoy vamos a hacer otra vez el reto de trabalenguas Y traje trabalenguas en español y en coreano ¿En coreano de verdad? sí pues tú y yo tenemos el mismo nivel de coreano No, uno, claro, no, sí. no ¿Qué tan rápido? Tiene que ser rápido y exacto, ¿ok? Ok, venga Español, venga Traje el más difícil Puse en Google Trabalenguas más difíciles del mundo uh -huh. Y salió en el español Y dicen que nadie lo puede decir Ay, nosotros venimos aquí a hacer un video para sí. hacerlo <risa> Perfecto Así que vamos a empezar Ale. Es el primero, es, es corto Parece fácil, pero no lo es. Esto ¿Sí? es facilísimo. Una pero, frase. Pero tiene que decirlo rápido. Wey. Una frase. Sí. Una, dos, tres. Es imposible hablar mal. De... <risa> <risa> ¿Eh? Ah, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuántos intentos tengo? ¿Tres? ¿Tres intentos sí, cada sí, persona? Sí, sí. Okay. Una, dos, tres. Es imposible hablar mal. De... <risa> <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? Es imposible hablar mal de Arturo. Ok, Volveré. tu última, ¿ah? Una, dos, tres. Es imposible hablar mal de Arturo Casi Ahí, ay, ahí ay, ay. Hay, ay, ay. Hay que ver la edición bien ahí porque Estoy mareando Se ve súper fácil, ¿no? ¿Para dónde vas? ¿Por qué practicas? De... ¿No puedes practicar de frente? La gente te está viendo Ok, una, dos, tres es imposible hablar mal de Arturo Venga hombre, eso es muy lento Es imposible eso hablar mal de Arturo A ver, times two Es imposible hablar mal de Arturo <risa> Toma rápido, <risa> ¿no? <¿También>, cabrón, este <risa> Un poquito más rápido, ¿va? Una, dos, tres Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal más de Arturo, Arturo. Tan... Ah, sí soy... Mira, soy coreano <risa> <risa> Venga Ok, yo lo voy a tratar de decir Es imposible hablar mal de Arturo <risa> Ay, Ay, casi, casi, casi, como, casi, como casi. yo el último intento okay. Es imposible hablar mal de Arturo Es <risa> un La L, la R la... <risa> Es imposible hablar mal de Arturo <risa> Casi, casi, casi ¿eh? <risa> Bueno, vamos a hacer la segunda, ¿va? Sí Hay que empezar con él Este está un poquito más largo Segundo Vas a <risa> fallar igual Pedro Pablo Pérez Pedro ah. Pedro Pablo Pérez Pérez. Pedro... ¿Ah? Pedro Pablo Pérez Pérez Fuera Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués Pinta preciosos paisajes por plata yo casi! Por poca... Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués Pinta preciosos paisajes por poca plata Para poder pasar por París Tengo que poner mi... Mi repre... Mi... ¿Cómo se dice? Reputación Repu... Gracias Reputación Del profesor de español y no sé decir reputación ¿Ah? Pérez Pereira, pobre, pintor portugués Pinta preciosos paisajes por poca plata Para poder pasar por París oh. ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es una pregunta Tienes que hacerlo como pregunta, ¿ok? Como quieres que te quiera Si el que quiero no me quiere Como quiero que me quiera Como quieres que me quiera Muy lento <risa> Otra vez Como quieras que te quiera que si, que, que. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te qu quiera? quiera? <risa> Pero no hay que practicar. Vale, vale, vale perdón, perdón. Una, dos, tres. ¿Cómo quieres que te quiera si al que quiero no me quiere como quiero que me quiera? Lo, no sé si lo dije bien. ¿Lo dije bien? ¿Están listos para escuchar cómo se debe de decirlo? Ah mira, qué confianza. <risa> ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero no me quiere como quiero que me quiera? Adiós. Adiós. Ah, estoy usando mi lengua en another use. No ¿En qué? I'm good at another thing. ¿Cómo qué? Ok, tenemos número 4. Este dice, sí está más difícil. June, puedes decir rrr? Rrr, no, sí, sí. Una, dos, tres. R con R, guitarra, R con R, barril, rápido. Rrr. Ruedan las ruedas por los rieles del ferrocarril. ¿Qué fue eso? Es intentó, también. intentó. Sí. No le voy a decir nada porque el coreano sí que no lo voy a poder decir. Una, dos, tres. R con R guitarra, R con R barril, rápido rueda las ruedas por los rieles del ferrocarril. Wow. R con R guitarra, R con R barril, rápido. R con R guitarra, R con R barril, rápido rueda las ruedas por los rieles del ferrocarril. <risa> R <risa> Cama. Esto creo que sí está más fácil para ti ¿A la cama? Sí, ¿qué, ¿Qué cama? Se pone así cuando viene la cama ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda, cómoda? Si <risa> sí es más cómoda la cama que lo cómoda Bien, bien, bien ¿No se le va Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido ¿Entendiste sí. lo que dijo? Sí, sí <risa> Yo ni lo entendí Dos, tres ¿Por qué a la cama se le... Yo, los primeros intentos y yo. Como que no, ¿eh? Una, dos, tres. ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda si es más cómoda la cama que la cómoda? Sí. Lo siento. ¿Están listos? Uh -huh. Vamos a acabar este juego. Fácil. ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda si es más cómoda la cama que la cómoda? Oh. Más rápido que yo, creo, ¿eh? ¿Qué? ¿Que me toques qué? Toca la cama. Toca. Tocar. No, no, no, no. Toca la mi, Toca la mía. Toca. Aquí no tocamos nada, eh. Tranquila, la mano. Quietito. Sí. Sin tocar. Social distance. Sí. Social distance. Okay, vamos a hacer en coreano ahora. Ay. ¿Estás listos? No. ¿Estás listo? ¿Tú? La primera. Chino, sí, ¿no? No sé, <laughs> o sea, ahí decía coreano. Una, dos, tres Shinjin, sí. significa? ¿Sabes? ¿Qué significa, ¿sabes? Shang Shun. Shangshung. The Canción. No sabía si lo hacía bien o lo hacía mal, yo me quedaba en plan. ¿Y yo? que esto? ni que No sale de la sangre, ¿no? Ay, ay, ay. Ay. Gracias, mejor que muy buena. Yo no sé si lo hizo bien, pero mejor que tú, seguro. Creo que lo hice bien. Una, dos, tres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no,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 parece que pues lo voy a leer despacio para que vean que no estoy haciendo así Ay una vez más. Oye, esto sí está muy difícil. Esto está más cortito. Una. Este sí, este cuando lo hace Alex iba a sonar mucho como ching Chung 창살은 쌍창살 쌍창살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 ¿Estás listo? chang Changsaran, Sang Changsar. Ay, pero suena muy a. Okay. Oh, ok, lo voy a hacer más como cute, ¿ok? Cute. Es que no lo puedo decir. No sé cómo decirlo así sin que suene malo. Sang, Normalmente, cuando nosotros usamos Shiot como Sang, normalmente es insulto. Insulto, casi todo, ¿no? Pero eso no el resultado, ¿no? ¿Cómo que? <coughs> una una <voz> tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Esto también es difícil porque es Hay que hacerlo como él. si estuvieras actuando. aquí 이런식으로 나나 말로 인터뷰나 인터뷰할 때 사회계 나오고 할 거서. 삼표 부친 큰 캉통은 강 캉통인가? 라바리. 안간 캉통인가? 아니세요. 이게 그 키역 쌍기역 이게 제일 어려운 거예요. Para mí, es muy difícil porque suena suena muy fuerte cuando lo digo. Sí, pero Mejor que chino, chino tiene... ah ¡Español también tiene Zaragoza de día así! ¡Ah! ¡Es no, que ustedes ah. hablan así Bueno, yo soy canario, sí. así que no... ¡Ah! Pero me di cuenta que no usas o la S mucho. ¡Pues mira! ¡Exacto! También ¡Pues me la mira! Me ah, una coreana. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Nada pasó? ¿Qué uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué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 퀴더린의 탐, 밑에서, 퀴더, 암이, 퀴더, 퀴더, 밑에서 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 밑에서 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 밑에서 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, 퀴더, Sí. Vale, ahora, juzguen ustedes si hay diferencia entre Tul Tul Tul, tul". Dilo de nuevo, porque para mí es igual Trampa, aquí hay trampa, aquí hay trampa, ¿eh? Aquí hay trampa Y él lo dijo como tul, tul, tul, tul". Okay, voy a hacer el segundo, el que hizo super bien Tul Uy. Perfecto, ¿100 de 100? Voy a hacer la versión lenta, ¿ok? Para que ustedes entiendan Ahora a acabar este video con un BAM <risa> ¡10 de 10! ¿Vale? ¡Vamos! ¿Nativo coreano? Pues... es que ¡No! ¡Pigone! Ah, es que traje una súper difícil pero en español también lo quiero ver Una, dos, tres... déjame la una, vez. Mariana Magaña desenmañará mañana la maraña que enmañará. No sé lo que he dicho Mariana Magaña desenmañará mañana la maraña que enmañará Mariana Magaña No sé si lo hice Si lo Mariana Magaña desma Mariana Magaña dese Mariana Magaña de ma Mariana Magaña desen de de de de de Marañara Mañana en la mañana Marraña, no hay un oh, no. Mariana Magaña desenmaraña, mañana. Vamos a acabar este video aquí que ya estamos muy muy cansados, ¿verdad? Sí o sí. Sí. Sí. Este, ¿podemos decir que quién ganó en este reto de trabalenguas? Yo creo que tú. Jun dice que. Él. No. Pero yo también creo que yo También hicimos un video en su canal De Yuronale, así que vayan a ver El video allá, les dejo Todo aquí, aquí arribita Y aquí abajito, en la descripción Vayan a verlo, los veo muy muy pronto En mi siguiente video, no olviden darle un like No olviden suscribirse <risa> a mi canal si no lo han hecho Y los veo muy pronto En mi siguiente video, adiós Adiós, adiós. <risa> yeah.